Hola a todos, de nuevo aquí en esta plataforma de TVNCTV, TV, el interés de poder entrar en contacto con ustedes para que hablemos de un tópico de interés que nos llama la atención a todos, el ron de los matazanos, es el comentario que tenemos hoy aquí en la plataforma, gracias a todos los que se siguen sumando. A los que constantemente vienen interdiario a la plataforma a ver qué nuevo tenemos para ustedes. La bebida a base de metanol aromatizante y colorantes que está siendo comercializada y que ha causado cerca de 100 muertos en lo que va de año es ron, pero es un ron veneno. El ron dominicano como los cigarros, el café, las playas, el merengue o la bachata, es una seña de identidad, es marca país. Nos hacemos un flaco favor cuando también en los medios de comunicación, tanto del país como del exterior, se habla de ron que mata gente. Estos envenenamientos causan tragedias personales irreparables. Yo también, un daño que de no pararlo a tiempo, puede repercutir gravemente en la imagen internacional de la República Dominicana. No es ron de lo que estamos hablando, es metanol vendido para consumo. Como el goteo de muertes no para, es evidente que el volumen de las falsificaciones y del comercio ilícito es mayor de lo que se creía en un principio. Hablamos habitualmente de contrabando, pero lo que está ocurriendo es un sabotaje a la industria de las bebidas, un atentado a la salud pública... Y una estafa al consumidor con un balance de muertos y contando. Es veneno. Y la situación exige de las autoridades acciones contundentes en diferentes campos. Que conste que lo que estamos viendo no es por primera vez que pasa en nuestro país, es una práctica que viene de lejos. Y todos en Dominicana lo saben. La cantidad de bebidas adulteradas que se ofrecen en el mercado en franca violación a las normas y buenas prácticas de fabricación y competencia desleal con los fabricantes autorizados. Esos que pagan impuestos con los que el Estado afrenta sus compromisos. Esa la del ron adulterado es una historia que se debatió en el Instituto Dominicano para la Calidad Indocal y la que nos preocupa ahora es cómo sigue el mercado arropado de bebidas alcohólicas fabricadas en patios del país, las que además de la competencia desleal, tiene serias implicaciones en la salud de los consumidores dominicanos. El metanol o alcohol metílico no debe estar presente en ningún producto de consumo humano por su elevada toxicidad. Se puede ir desde ceguera permanente hasta hipotensión, coma y en el peor de los casos, muerte. ...por insuficiencia respiratoria... ...según la cantidad que se ingiera... ...nuestro país... ...la República Dominicana... ...es un barco sin capitán... ...vamos a la deriva... ...allí... ...nada es nada... ...y se vive en la ley del... ...a mí... que me importa... ...para la mayoría de nuestra gente... Lo único realmente importante es el dinero y en eso, tanto ciudadanos comunes como políticos son los papaupas de la matica. De esa forma, no vamos para ningún lado, porque lo que menos tenemos es criterio, comenzando por las autoridades y terminando, por el presidente de la república que no lleva un cinturón puesto en su pantalón. Gracias, gracias por acompañarnos. Será pues hasta nuestro próximo encuentro aquí en tvnctv.com. No se olviden de darle a la campanita completo, de compartir esto con sus amistades y gracias nuevamente por recibirnos en su sistema de comunicación.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 Gracias. recuérdense nuestra página oficial TVNCTV, tv en Desde ahí